Introducción chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Hoy les traigo un ¿Qué pasaría si...? Así que hoy les traigo ¿Qué pasaría si Saitama estuviera atacando a Titán? Pero antes de comenzar, quiero contarles sobre mi servidor de Discordia, Únete, básicamente está muerto. Estoy haciendo todo lo posible para revivirlo, así que sí, Únete y no olvides suscribirte y hacer clic en la campana de notificación, un humano llamado Saitama que quiere unirse al cuerpo de reconocimiento y salvar a la humanidad Saitama también quiere ser un héroe solo por diversión, así que comienza a entrenar todos los días 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros todos los días y durante el entrenamiento inicial, luego sucede algo trágico, aparece un titán de 60 metros y patea la pared, lo que permite que los titanes inviertan en Shindachina. Saitama hace todo lo posible para salvar a la mayor cantidad de personas posible y este es el Saitama temprano, por lo que aún no se ha quitado el limitador. Entonces Saitama sería más que probable que luche contra los titanes. Entonces aquí, después de que Saitama ayuda a escoltar a los civiles, luego va a luchar contra los titanes. Es básicamente de la misma manera que la pelea de Saitama con los subordinados en el sueño de Saitama. Entonces Saitama luego sale lesionado pero aún da una gran pelea. Entonces, cuando llega el titán de la armadura, Saitama es enviado volando a través de la pared y el titán de la armadura se va, pero Saitama vive. Luego van y elogian a Saitama por sus esfuerzos, pero él lo rechaza y luego continúa entrenando durante unos tres años. Así que Aaron, Armin, Mikasa se han unido al cuerpo de entrenamiento y llevan un año. Entonces, hay un momento de paz y aquí es donde Saitama comienza a dejar de entrenar. Entonces, mientras Saitama está en otro lugar, el titán colosal ataca nuevamente y rompe el distrito Trost y los titanes luego se abren paso. Así que Saitama se vuelve loco, ha perdido su aura pero también tiene un traje de héroe. Entonces, los titanes están siendo destruidos de izquierda a derecha por los golpes de Saitama. Saitama luego comienza a aburrirse mucho. Esto es realmente aburrido ahora, pero todavía se divierte un poco haciendo estallar titanes. Entonces hace todo lo posible para que sea divertido para él, y luego Saitama se da cuenta de que un titán lucha contra otros titanes. Eso es muy bonito. Él dice, entonces continúa y luego se revela que el titán que lucha contra otros titanes era en realidad Eren. Entonces lo derrotan qué hacer y luego Saitama da un paso al frente. Espera, si el niño titán solo está luchando contra los titanes, eso significa que obviamente está de nuestro lado. Además, si se pasa de la raya, podría darle un puñetazo. Luego hablan de esto por un minuto y luego se dan cuenta de que Saitama tiene razón, pero no se toma nada en serio. Entonces, como siempre lo hace de todos modos. Entonces, después de eso, van a ver el agujero en la pared y Saitama protege a Eren. Muy fácil, esta vez. Entonces, después de eso, se unen a Recon Corp y pronto se encuentran con la titán hembra y lo adivinaste, Saitama le dispara. Ese arco terminó rápido. Entonces ahora está entrando en el arco del titán blindado y las cosas siguen siendo relativamente iguales. La única diferencia en la parte trasera está completamente bien porque Saitama destruyó a todos los titanes solo con sus golpes. Entonces se revela que Ren y Bertil son el titán impostor blindado y Saitama los derrota fácilmente y así es como continuarán las cosas. Saitama simplemente destruye a todos, bueno, el estruendo así que advierte el spoiler. Entonces, Saitama probablemente tendría su desafío más difícil hasta el momento. Tiene múltiples titanes colosales para luchar y también el titán fuente. Estos titanes queman todo lo que entra en contacto con él, por lo que Saitama definitivamente tendrá un desafío aquí. Pero los titanes mueren fácilmente, pero Saitama se quema un poco. Entonces, los titanes luego, durante la destrucción, Saitama es golpeado en múltiples edificios cuando Eren luego dice que era Saitama fuerte. ¿De verdad pensaste que eso me mataría? Solo soy un tipo que es un héroe por diversión en este mundo que está protegido por mí. Saitama sale del fuego herido pero está extremadamente entusiasmado, sin juego de palabras. Saitama luego golpea a los Colossal Titans con tal fuerza que los destruye. Saitama es golpeado por dos y luego piensa para sí mismo. ¿Qué es este sentimiento que me invade? Esta fiebre salvaje leite en mi corazón. Espera, esto es todo. La sensación que he estado buscando. La euforia de una pelea real. Saitama destruye a todos los Colossal Titans y luego dirige su atención a Eren. Todo está volviendo a mí ahora. Este, este es el sentimiento que he estado buscando. Saitama then dice right at Eren y lanza su punch más devastador de él. Y luego revela a Eren, Mikasa él then runs up and then cuts off Eren's head and then kisses him. Y luego, después de eso, Eren becomes a bird. Y, uh, sí. Yeah. That's the end of this what if. So I want to thank my friend Thornberry007 for giving this idea to me. And yeah, it was pretty enjoyable to make. And if you want more non-Goku or Dragon Ball related videos, please comment what you'd like to see. Thank you all for watching, and I'll see you all in the next video. Peace out, guys.